Hola amigos y amigas, nosotros somos Variante Jazz trío somos un trío de jazz de la Patagonia e improvisamos sobre diferentes tipos de música y el día de hoy, en el día de la música chilena de la región de Magallanes por supuesto, vamos a partir improvisando sobre una pieza que es de mi autoría con arreglos de la banda. esta pieza se llama El color de sus ojos, que la disfruten. fue la primera música que, que les quisimos compartir, voy a introducir a, a quienes conforman Barenta y Astrio, en la guitarra está Luis Velázquez, en la batería Sergio Ojeda y que les habla Javier Álvarez. Bien, el tema que viene a continuación es un tema que es un blues, es un blues muy interesante porque lo compuso el hijo de Luis a muy corta edad. No lo hemos bautizado, pero el blues de Luis parece un buen nombre para, es para esta ocasión. Así que un saludo también para, para Luis. a reiterar el saludo a, a este gran compositor, pequeño compositor. Y hablando de compositores regionales, vamos a pasar a, a nuestro último tema de despedida. Esperemos que estén disfrutando este Día de la Música, muy importante para, para nosotros, los trabajadores de la cultura. Y esta última pieza musical, es una pieza musical que corresponde a um, un compositor y tecladista, pianista de, de esta región, que se llama Víctor Vitoco Díaz, un gran amigo, que es también es un gran semillero de lo que sucede en el jazz acá en la región. Y vamos con un tema lento, una especie de balada, que se llama Solsticio. Así que esperamos que lo disfruten. Nos vemos pronto. Luis, Sergio, Javier. Así que hasta la próxima.